Es el saludo, Mary Mary, en nuestra lengua, una lengua que por circunstancias históricas ha sido dejado de lado, pero que nunca se murió, está muy viva y que forma parte de la lengua y de la cultura de la nación mapuche que vive y que es parte del territorio donde nosotros estamos. Eh, con alegría nosotros vemos que poco a poco en las escuelas se va incorporando ese conocimiento y a mí me ha quedado en lo personal, además de pertenecer a la organización que en la Universidad Nacional del Comahue, eh, de ser eh, docente en el turno tarde de, en esta misma escuela. Y no sabía que el, el, estaba el Cen a, a la tarde me dijeron, hay una actividad de cierre de escolar y hay unos estudiantes que van a aportar la buen así se llama la bandera de la nación Mapuche y, eh, y nos invitan a acompañarnos nosotros con mucha alegría dijimos, sí, por supuesto, ahí vamos a estar y cuando veníamos para acá, digo, pero esta es la escuela donde yo estoy trabajando en la tarde <risa> eh, pero quería felicitar, eh, ahora le dejo un momento la palabra a, a Miriam, la Miriam es hermana en nuestra lengua Peñi es el Saludo de Trebalones pero quiero felicitar, en primer lugar, de corazón, por la valentía, por la dignidad, por la actitud de tener de los estudiantes, Fl la reunión Flavia Gómez, la Florencia Náhuatl y el Penny Brighton Enríquez, por tener la actitud de contar este símbolo que nos representa a todos también, porque tiene los elementos del territorio donde vivimos y que compartimos. Y también saludar a los docentes que han tenido la actitud de hacer esta propuesta, de que la bandera esté presente, porque forma parte de un conocimiento que eh, está muy bien, que podamos compartir entre todos y entre todas, eh, estudiantes, docentes, familias, como un valor que nos pertenece a todos y a todas. Así que les felicito y les dejo un gran saludo y este, la, la palabra a mi Hey, Mari Mari. <muchas> bueno, Angélica Cano, que es enche, que me enche, que me enche, que me enche, que me enche, de también Bueno, que estoy en Saludamos al estudiantado y también a los docentes que se animan a empezar a plantear estas cosas en las escuelas y el derecho que tienen todo el estudiantado y todos los habitantes de acá, de, Hual de Hualmapu, sea Río Negro, sea Neuquén, en este territorio donde vivimos, de acceder al conocimiento, a la lengua, es un derecho eh, de estudiantes y docentes. Así que le damos un abrazo fraternal por este cierre y de todo corazón les deseamos que esto sea un, también para retomar una historia que sabemos que la escuela tiene con la abuela Foye, que es la bandera mapuche y que puede de acá en adelante retomar para el año que viene para recuperar el conocimiento que seguramente en las abuelas y en las familias de ustedes está así que hay que traerlo a la escuela nada más para que se haga presente sí, sí,